Vamos a ver en este video cómo crear un botón con Bootstrap. Primero hacemos un div con la clase Center Class para centrar el contenido del div y dentro vamos a tener nuestra etiqueta Button. Vamos a agregarle la clase BTN, la clase BTN LG, LG es por el tamaño para que sea un botón grande, la clase BTN Outline. Primary, Outline es un estilo de botón y Primary es el color azul. Ya tenemos nuestro botón, nos quedó algo pegado al contenido del cuerpo. Le vamos a agregar un Margin Top de 5. Y podemos por ejemplo cambiar el Primary por Danger o Success o algún otro color de Bootstrap y va a cambiar el color de nuestro botón.